6 datos curiosos que tal vez no sabías de Groenlandia Groenlandia es uno de los lugares más grandes del mundo y sin embargo no es conocida por la gente De hecho, muchas personas tienen conceptos erróneos sobre esta nación ártica Hoy vamos a desacreditar los mitos que rodean esta peculiar isla Empecemos con lo básico la escala en el mapa Groenlandia en realidad es enorme, consolidada la isla más grande del mundo Pero no es tan grande como muchos piensan La exageración del tamaño en el mapa usado en la web se debe a la proyección de Mercator Incluso se puede ver casi del mismo tamaño del África Sin embargo es 16 veces más pequeña que dicho continente La densidad de la población A pesar de ser la isla más grande del mundo con 2.16 millones de kilómetros cuadrados Solamente tiene una población de 56.081 habitantes lo que equivale a tener una de las densidades poblacionales más bajas del mundo. Tiene la capital más al norte del mundo. Nuuk es la capital y ciudad más poblada del territorio groenlandés y está localizada a 64 grados con 10 minutos al norte, siendo así la capital más al norte del mundo. No hay carreteras. Groenlandia no tiene sistema de carreteras ni ferroviario que estén conectadas entre sí. Las únicas ciudades que tienen carretera son Ibitut y Kangiringuit. La razón de no tenerla es debido a la conformación geográfica del terreno. Disfruta del fenómeno del sol de medianoche. Cada año el sol no se pone del 25 de mayo al 25 de julio y permanece visible durante las 24 horas, es decir, todo el día y la noche. Este fenómeno es llamado sol de medianoche. Ocurren en las latitudes cercanas a los círculos polares, tanto ártico como artántico. Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca. Sí, como lo acabaste de escuchar, Groenlandia es una democracia parlamentaria que pertenece al Reino Danés y tiene su propio sistema de gobierno autónomo. De hecho, primero fue una colonia hasta llegar al 2009 que logró su gobierno autónomo. Si te gustó el video, por favor dale click en el pulgar arriba y no se te olvide suscribirte al canal.